No existe una vacuna biológica para el tratamiento de la COVID-19. Hay una serie de medidas para frenarla, como son el lavado de manos, el uso de mascarillas, el uso de los EPI, la distancia de separación de seguridad e incluso el confinamiento. En nuestro sindicato disponemos de una vacuna que ha resultado ser muy eficaz para el tratamiento de esta grave crisis que nos azota. Esta vacuna no es otra que la solidaridad y el apoyo mutuo que ha demostrado su eficacia en el último siglo de existencia. En estos tiempos duros y difíciles, vacúnate, vacúnate para tratar esta grave crisis sanitaria y social mediante la solidaridad y el apoyo mutuo.